Los textos, soluciones y vídeos de las actividades de cada módulo están en materiales módulo. Podemos ir, por ejemplo, a la sección 4 del módulo 1, materiales módulo 1, hacemos clic en las palabras en azul, primero en contenidos del módulo y después aquí para guardar el documento donde queramos. Hacemos lo mismo con soluciones de las actividades y con el vídeo 1 y el vídeo 2. Podemos guardar estos materiales en nuestro ordenador o móvil o imprimirlos en papel, así no necesitamos internet para estudiar el curso.